¿Tienes una clínica dental o un centro odontológico y quieres dar a conocer tus servicios a un gran número de clientes potenciales? Seguro que te interesa captar clientes, pero aquellos que se encuentran en tu ciudad y sobre todo en tu barrio, ya que normalmente el principal motivo por el que un consumidor elige una clínica dental es la cercanía y la confianza. Para ello, te damos la posibilidad de poner anuncios de tu clínica dental en webs de todo el país de forma sencilla, económica y segura. Por ejemplo, una persona que está navegando por una web se encuentra un banner como este con tu anuncio. Para poder salir aquí, solo tienes que entrar en unidad.com y registrarte con tu correo. Es muy sencillo. En primer lugar, haz clic en Nueva campaña. Indicas un nombre, la fecha de comienzo, la cantidad máxima que te quieres gastar al día, por ejemplo, 10 euros, y finalmente, cuánto estás dispuesto a pagar por impresión. ¿Sabes lo que es una impresión?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 Tienes muchas opciones, desde el país entero hasta códigos postales específicos. Si tu clínica dental se encuentra en un barrio de Barcelona, puedes dirigir tu publicidad a ese mismo barrio, introduciendo aquí su código postal. En cambio, si tienes una franquicia, puedes impactar a clientes potenciales de todo el país, seleccionando España. Como ejemplo, vamos a elegir un código postal específico de Barcelona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 por lo que no hace falta que hagas una segmentación concreta. Puedes elegir dominios dentro de las categorías prensa nacional y prensa local, ya que estos tienen mucho tráfico, y añadir de otros listados como salud o familia. Vamos al último paso, en el que tienes que añadir los banners. Puedes subir el número de banners que quieras, solo tienes que pinchar en subir banner. Aquí puedes ver las medidas y los requisitos.